Entre los marineros del Mar del Norte y Báltico, existe la antigua leyenda de que todo barco tiene su alma, un duende cuyo humor puede decidir el destino de sus tripulantes. Nacido del alma de un árbol, que pudo tener alma propia o haber absorbido la de un humano, el clavauterman ayuda a los marineros en sus tareas, reparando el barco por la noche y procurando el éxito del viaje. Sin embargo, esto solo ocurrirá si es tratado bien. Si no, estorbará y molestará pudiendo llevar el barco a su fin, momento en el que se le oirá correr nervioso. Ese es el momento de abandonar el barco cuanto antes.